He realizado mi estancia a Erasmus en la Universidad de Crista di Genova, la universidad pública en Genova, en la provincia de Liguria, al norte de Italia. Concretamente, he realizado una asignatura y mi trabajo de preparado. Mi proyecto consistía en analizar y procesar señales de leucocinfología con aplicaciones reales en la salud de muchos pacientes. En septiembre de 2021 aterricé en el aeropuerto de Bremen una ciudad pequeña en el norte de Alemania con gran importancia histórica. En su universidad descubrí una forma completamente distinta de ver el mundo profesional y académico. Los exámenes pasan a un segundo plano y lo importante es tu desarrollo personal, ser capaz de buscar información sobre un tema y examinarte de ello sin ir acompañado durante todo el camino, como estaba acostumbrada. Otra parte importante de la experiencia es la gente que conoces, los lugares que visitas, la comida que pruebas o aprender el idioma, entre otras muchas cosas. La experiencia educativa fue enriquecedora y la personal todo un reto. Durante mi experiencia Erasmus, he realizado mi trabajo fin de carrera o fin de grado en la Universidad Alemana de Osnabrück para acabar mis estudios en Ingeniería Industrial especializado en la rama de Energía renovable. Durante la estancia he realizado mi trabajo fin de grado en una Fachhochschule que a diferencia de una universidad más teórica como las que tenemos en nuestro país está mucho más enfocada al caso práctico. Además he mejorado mis capacidades lingüísticas tanto en inglés como en alemán. Universidad de Lille aquí en Francia gracias a la beca de movilidad internacional de ISE. Decidí venir a Francia para mejorar mi nivel de francés y la verdad que estoy bastante contenta con el resultado que he podido conseguir en estos meses. La movilidad internacional te permite conocer a gente de todo el mundo, también te da la oportunidad de poder viajar y conocer otras culturas que al final es bastante interesante.